Están aprendidos el asesor jurídico de la Universidad Policial, Teniente Coronel, está aprendido el rector, grado general, y tenemos eh, otras actividades que se están ejecutando en este momento destinadas a lograr la aprehensión del vicerrector de la Universidad Policial, que indudablemente no son los únicos involucrados, pues insisto, entiendo que, así lo dice el análisis de la documentación, existen otras personas que han validado,